Buenos días, familia Madmin latinoamericana. Les saluda Yulisa Yanque Céspedes de Madmin, Cerro de Pasco. Mi hijita Rafaela eh, no quería, no quería este, comer los alimentos desde hace ya, ya bastantes meses. Ya. Siempre probaba una cucharada dos cucharadas, ya no quería más, ya. ni la leche. ¿No? Y ya mi, mi preocupación era tanta, ya que ya mi desesperación era de eh, querer pasarle huevo, llevarle una curandera, pero tuve una conocida que me dijo, no, mejor órale. Entonces, como yo tengo acá, yo arriendo acá mi, mi, mi, mis cuartos, la dueña me, la dueña es una, eh, pertenece a, a la familia Mangmin, entonces yo le llamé y le dije, ¿no? Llamé a, a la hermana Angélica con quien oramos por arrepentimiento y luego por eh, luego por mi hijita, con el pañuelo dorado por el pastor Yaero. Lee. Y la verdad que desde ese día mi hija ya está empezando a comer ya de a poco, un poquito más ya de lo que comía dos cucharadas de, de arrocito. Bueno, pues ahora ya termina medio plato ya, ¿no? Eh, seguido por los otros alimentos y yo doy gracias, gracias a, la, a, a Dios por esta, esta recuperación que se está generando en mi hijita, a la hermana Angélica y a la iglesia Magmin. Buenos días.